operaciones en real y después de un tiempo que no me fue bien que eh, perdía mucho, ya dejé de, de hacerlas eh, incluso estuve unos meses fuera del, ya de los mercados de tomar operaciones después volví a practicar en demo y estuve un tiempo ya eh, también largo en demo y luego eh, hace poco, poco como menos de, de un mes Volví a real, pero con poco capital y, y ahí estoy en, en real debatiéndome que la cuenta sube, baja, eh, sube, se mantiene, pero no, no estoy teniendo así un resultado eh, que pueda aumentar la cuenta eh, definitivamente. Si no ¿Estás suba... Como, estás como en un bache. Sí, sí. Exacto. ¿Y eso a, a qué crees que se debe? ¿Has hecho matemática? A ver, ¿a qué se debe? Eh, bueno, eh, pienso que una de las cosas que me ha, también me ha perjudicado es que como eh, al no, no aceptar la pérdida muchas veces y la psicología y eso, aparte de que la, la estrategia, eh, yo hago una estrategia, para ver veces como que varía un poco. sí. Como que la cambio un poco, le cambio alguna cosa y, y así no puedo hacer 100% lo mismo siempre. ¿Qué, cambio, qué tipo de cambios le has hecho? Como que la si es una temporalidad fija la ejecuto en otra eh, y así como que me, me desespero un poco y eso. y después ¿Qué tantos okay. sí. tanto riesgos manejas en cada operación? Eso trato de manejar poco, por lo menos, eh, ¿qué te digo? De, de una cuenta de 100 dólares puedo arriesgar un dólar o dos y así, okay. no más. Entonces, si ¿sí es así, porque cuando tienes buenos beneficios eh, la cuenta vuelve otra vez hacia atrás? ¿Estás sobreoperando porque no aceptas la pérdida? Sí, yo creo que estoy sobreoperando. O sea, ¿que ¿cuántas operaciones al día estás haciendo? Hay días que yo hago, por ejemplo, tres o cuatro, pero hay días que puedo hacer cinco y eso. Ahí está el error, ahí está el error. ¿Y por qué entras y sales? Porque la operación que, en la que entras normalmente de pronto en probabilidad se te va siempre en pérdida. Eh, cuando yo gano, eh, por ejemplo, que yo hago una operación y gano una sola al día, ya yo no opero. Pero cuando pierdo, eh, como que quiero volver a operar. Para Exacto. tratar de recuperar para o... la pérdida. O sí. Eh, ahí está el error. Y las operaciones que hacen que haces, ¿cuántos pips te generan normalmente? En probabilidad, en porcentaje, más o menos. Sí, puede generar uno de 30, 40 pips, más o menos. Eh, y de stock. De stock yo puedo ponerle 15 o 20. 15. ¿a veces aumentas el stop loss? No, no, no, no, no lo aumento. Pero aumentas la cantidad de operaciones que metes en el día. Y la cantidad de operaciones que metes en el día, ¿las metes en el mismo par o buscas otro par para compensar? Cuando pierdo en ese par, eh, a veces la meto en el, en el mismo par. ¿Cómo? Eh, sí, yo la entro en el mismo par y a veces busco otro Ok, ok, ok. Y es ahí el error. Eh, el sistema que tienes no está bien planificado. Si tú, digamos, ganas 20 dólares, no puedes volver a entrar a una operación arriesgando esa totalidad de 20 dólares. Tienes que buscar un trade donde puedas arriesgar solo 5 dólares para que sean 4 operaciones que te dé alternativa a ese beneficio que ya obtuviste. Es decir, tienes que apalancarte con el beneficio tienes que buscar un trade de calidad yo siempre le digo a la mentoría personalizada a mis estudiantes si el mercado no está haciendo algo importante no vale la pena meter un trade, no porque el mercado se esté moviendo un poco de arriba hacia abajo, uno tiene que participar en el mercado sino es buscar un negocio que te esté dando buena probabilidad buena proyección que te diga, ok, acá esto me puede generar el 1 a 3 el 1 a 4 si tú metes un trade donde te está generando el 1 uno a 1, uno, no, tiene, no tiene sentido de probabilidad. Te estás arriesgando mucho emocionalmente y mentalmente al mercado, aún sabiendo que es el 1 a 1, pero entras porque quieres generar dinero. Es decir, a veces pensamos que al no participar en el mercado estamos perdiendo dinero sin haber participado, porque el mercado se está moviendo, ¿cierto?, Sí. Es decir, ¿cuántos trades estás haciendo a la semana? Si lo hacemos en un, en, en un porcentaje, estás haciendo unos 20 trades. Sí, más o menos, 20 y, o un poquito más. Ese es el error. No puedes hacer 20 trades porque te estás exponiendo 20 veces más al mercado. En cambio, si generas dos operaciones a la semana... Donde gestionas el stop loss y lo vas moviendo a medida que se va moviendo el mercado. ¿Cuánto te estás exponiendo al mercado? Dos veces. Te estás exponiendo 20 veces más al mercado. Yo creo ves? que por ahí va la, la cosa. Claro, claro. Y también tienes que encontrar trades que puedas gestionar el stop loss. O sea, que si entraste aquí, puedas ir moviendo el stop loss a medida que el mercado se está moviendo si sí, sí me entiendes? Sí. Si vale. yo arriesgo un 5% de la cuenta en dos trades, esos trades solo la arriesgo el 5% a la semana. Pero lo que tú estás haciendo es que estás arriesgando el 20% a la semana. Entonces, al exponerte tanto al mercado, la probabilidad de pérdida, por simple matemática, aumenta. Eh, eh, sí. Otra cosa que es que, por ejemplo, yo busco en un soporte... Eh, una asistencia una acumulación para que vaya a rechazar. Yo me entro en ese trade, pero a veces me frustra un poco cuando el trade no, no hace el dibujo que yo quiero o el recorrido que yo espero. Como que me frustra, porque yo digo, claro, debe de hacerlo, porque en otras ocasiones lo ha hecho. Yo he ganado con esa operación, pero ¿por qué hago la misma operación todo lo mismo y no puedo volver a ganar? Muy buena pregunta, porque el, el mercado no funciona con patrones, el mercado funciona con los fractales, los fractales crean patrones, pero nunca son el mismo dibujo, son acumulaciones donde él acumula las veces que sean necesarias y que ellos lo crean necesarios, creando liquidez en el mercado y luego libera el precio. Posiblemente tú estás viendo, digamos, un dibujo en H4, ¿cierto? O bueno, en sí. diario. En Pero si, te vas, si te vas a una temporalidad menor, no ves el mismo dibujo. No, no. ¿Si Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado está creando un fractal mensual, que son, son las acumulaciones más grandes. No sé si te ha pasado que estás en un par y es como un mes totalmente perdedor, donde el mercado solo sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Te ha pasado? Sí. Sí. Es porque estás metido en un fractal mensual, pero no tienes ni idea porque sigues buscando la forma en H4. Okay. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Ya. Entonces, las acumulaciones mayores son mensuales. Luego vienen las acumulaciones que son semanales. Esas también son súper peligrosas. Son las dos temporalidades más grandes y en mensual a veces se tarda dos meses en salir mercado de ahí. En semana a la vez se tarda tres semanas en salir de ahí. Las acumulaciones más simples son las diarias, que serían tres días, y las de H4 se demoran 16 horas. Entonces, sí, sí. claro, estás frustrando porque no entendiendo funciona la liquidez del mercado. Eso yo siempre repito, el mercado no tiene forma. Tiene formas a, a nivel fractal. En los fractales son altos y bajos con por simple matemática el mínimo, más mínimo el alto, más alto pero para que se cree eso ¿qué tipo de alto es? ¿es un alto mensual o es un alto semanal? ¿es un alto, alto de H4? porque mira los altos de, de diario H4 y H1 se generan cuando el mercado ya ha salido de un fractal mensual o semanal ya entiendo de otra forma no se genera una tendencia, se genera una acumulación, que yo le llamo manipulación, porque va de arriba abajo quitando los extremos de la acumulación. Y luego te dicen, no, es que opera el rompimiento, el retesteo. Y yo estoy seguro que te ha pasado. Yo estoy seguro que muchas aquí les ha pasado. Y entonces no retestea o retestean una temporalidad menor, pero se devuelve. Sí, entonces, eso pasa. Eso pasa. En una temporada menor, yo estoy esperando que, que rompa para que vaya hacia arriba y se devuelve hacia abajo y me saca. Exacto, porque no están viendo que simplemente el mercado está madurando un fractal mayor, por eso todavía no sale de esa zona. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que mejorar tu, tu trading, porque son máquinas de trading de alta frecuencia, ellos matemáticamente se mejoran a ellas mismas, entonces tú tienes que basar tu estrategia, utilices techos, pisos, RCI, MACD, lo que sea que utilices, tienes que basarlo en la fractalidad del precio. Es lo que te va a hacer sostenible a través del tiempo. De otra forma, te vas a ir topando siempre con el mismo bache. Vas a estar súper contento cuando agarras una tendencia. Pero cuando el mercado se vuelva a meter en una lateralización mensual o semanal, vas a durar dos meses perdedores y ahí te vas a echar otra vez para abajo, tanto emocionalmente como financieramente como mentalmente. Y es porque no estás distinguiendo qué tipo de manipulación está generando el mercado. Mira, el 80% de las veces el mercado está manipulando. Solo el 20% de las veces el mercado se está liberando. Escucha, solo el 20%. O sea, que hay más porcentajes de uno meterse en una manipulación del precio, como le llaman acumulación, que meterse en la liberación del precio. Y eso es porque lo hace el mercado, porque es una ley de la oferta y la demanda. Y en esto el mercado no puede existir. No habría rentabilidad para los institucionales. ¿Me hago entender? Ya, entiendo. Entonces, mira, a mi canal de YouTube. Y mira los videos acerca de la fractalidad y la manipulación del precio. Empieza a textear, empieza a mirar haciendo un test. En el parque ya más hayas perdido, en el parque te ha llevado la vuelta más para atrás. Tú solo te vas a dar cuenta porque has perdido. Y te vas a sorprender, vas a decir, coño, claro, era por eso, en este año perdí por esto, en este mes perdí por esto vas a dar cuenta que siempre es una manipulación del precio Eso me gustaría aprender a, a operar de la forma correcta. Es que esa, ese es mi propósito. Por eso yo hago coaching personalizado. Pero para que tú antes de entrar al coaching personalizado, cuando quieras entrar, puedes simplemente ir a los videos de YouTube, mirarlos, los fractales del indicador de MetaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5 y testearlo tú mismo y darte cuenta de tus errores imagino que tú tienes una bitácora de tus trades ¿cierto? este sí, yo hago algo, captura y eso y muchas cosas exacto, coge la fecha por favor, coge la fecha ve a tu MetaTrader agarra y pon la fecha ahí y ahora profundiza en esa lateral, vas a empezar desde mensual luego vas a empezar en semanal y vas a empezar a mirar por qué has perdido tanto. Y, y te, voy a, te aseguro que es porque estás metido en un fractal muy grande. O sea, estás trabajando donde el mercado está manipulando. Y uno no se mete en la manipulación. Uno se mete en la tendencia para ir gestionando el stop loss a favor de esa tendencia. ¿sí? Y a medida que tienes beneficios ya guardados, con los beneficios agarras un pequeño porcentaje y pones otro trade pero no es con toda la cantidad del beneficio. ya hago a entender? Eso es un negocio, porque estás cuidando tu cuenta, estás cuidando tus beneficios, estás cuidando tu parte mental, tu parte emocional, no te estás exponiendo tanto al mercado, estás entendiendo qué está haciendo el mercado, estás entendiendo que estás entrando en una liberación del precio, y todo eso lo empiezas a hacer consciente, y tú empiezas ahí a, a forjarte ya, en seguridad de entrar en un trade, ya sabes por qué estás entrando, ya no estás entrando por una forma o un patrón, sino estás entrando porque ya sabes que se está liberando el precio. Porque la mayor, las mayores liberaciones cuando ocurren, cuando sale de un bajo mensual o semanal. Por eso es que a veces el mercado sube muy fuerte o baja muy fuerte y, y, y yo me recuerdo cuando a mí me pasaba que yo decía, pues puta, tantas veces que entré, perdí, y ahorita el hijo de madre sí se está liberando, y me sentía frustrado porque no entraba en ese momento. Ya, yeah. sí. ¿Listo? Sí, ya. Yeah. Entonces, vas a hacer esas correcciones, me contactas por interno, por WhatsApp, Yo ahorita pongo el link, el link acá, y me vas contando cómo te va yendo, ¿listo? Sí, está bien. Pero entonces toma acción, por favor, toma acción, y hace ese test, porque recuerda, el trading es un negocio y tú eres un profesional. Actúa como un profesional que mira qué, qué le está sucediendo es un negocio para corregirlo. ¿Listo? Sí. Vale. Listo, bro. Sí. Un abrazo. Gracias. Estamos en contacto. Con todo Porque. gusto. Bueno, traders. ¿Quién más va por aquí? Vamos aquí, vamos aquí. Voy a activar por aquí, dame un segundo. Bueno, andre tú ya estás en la mentoría personalizada. Ya ahorita voy a hacer el coaching en vivo allá, dale. Entonces, allá te doy la palabra a ti, ¿listo? ustedes ya vamos más a profundidad, ya vamos a la gráfica, ya vamos mucho más profundo porque ustedes ya saben la metodología, ¿listo? Si lo digo por acá, se me van a confundir todos. Entonces, ya ahorita te doy la palabra por allí, Listo, admin, cuéntame en qué te puedo ayudar. Ahí te, acti te activé el micrófono, tú lo activas en la parte de abajo, inferior, para que puedas hablar. Si ¿Sí lo lograste activar. A ver si... Ya, ya te lo activé. Ah, bueno, te lo vuelvo a activar. ¿No? Ahí lo tienes activado. Dímelo. Dímelo cantando. Cuéntame. O ya respondí la mayoría de dudas. Miren que, miren, en traders, que yo solo respondiéndolo a una persona, miren cómo se repite el mismo patrón. O sea, ustedes desen cuenta que siempre... La mayoría de error es el mismo. Es que me están entrando en manipulaciones del precio muy grandes. Ustedes desen cuenta de eso. Posiblemente a Admin ya, ya se les respondió todo. Entonces voy a darle la palabra a otro. Cualquier cosa levantas la mano. A Mario. Vamos a darle la palabra a Mario. Permitir hablar. Listo. Cuéntame, Mario. Mariano, perdón. ¿En qué te puedo ayudar? Ahí en la parte inferior activas el micrófono, ahí abajo. Desbloqueas el micrófono y puedes hablarme, yo ya te lo desbloqueo. Ahí está, cuéntame. Hola, hola profe, ¿cómo, ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias, ¿Y ¿cómo estás? Bien, bien, te sigo, te sigo siempre, te sigo siempre y bueno, estamos acá aprendiendo todos los días un poquito y hace sí. ya como siete meses que estoy y bueno... Ando, ando bastante bien, pero uno siempre quiere mejorar. Y te escucho siempre. Así que estamos viendo para ver cómo hacer para entrar con vos, para, para meterle con todas. Listo, de una. Pero entonces cuéntame en qué te puedo ayudar por ahora. No, no, no. Por ahora yo vengo haciendo Smart Money, digamos, ¿no? Más que todo. Okay. Y mejorándome todos los días un poquito más. Eh, eso nada más. Por, por ahí me sacan, digamos... Que espero un shot en lugares, si vamos a hablar específicamente, ¿no? De, de trading. No sé si esta pregunta va o no va. Sí. Espero el shot espero el en la, digamos, en la, en la zona, en, en la zona precisa, y por ahí se va, ¿viste? Entonces, se va para el otro lado. <risa> Pero bueno, no sabía bien ¿te te identificar. Claro, se me va esto. Sí. Posiblemente, como le estaba diciendo ahorita, a la otra persona, le estaba diciendo que posiblemente es porque estás entrando o en contratendencia, porque o sea, tú puedes encontrar el, la zona que me indicas, pero si estás claro. operando en contratendencia, estás cometiendo un error. Nunca se opera Ay. en contra de la tendencia, por qué porque no hay fuerza, porque el retroceso es muy suave, porque en el retroceso ocurren muchas veces lateralizaciones. Entonces, lo único que tienes que hacer es encontrar la tendencia mayor e encontrar la zona, pero a favor de la tendencia. Mm, y ya. Ahora Ahora entiendo. Entonces, entendi. Digamos, digamos, en el Nasdaq, el Nasdaq está empezando ahorita a subir, pero ahorita ya va muy arriba, ya va muy arriba. Ahorita hay que mm. esperar el retroceso semanal. No puedes operar el retroceso. Yo sé que en Smart Money... Operan en M5, en M15, ¿cierto? Sí, M15. Pero aún así, si quieres aumentar la efectividad, vete a favor de los institucionales, es decir, a favor de la tendencia mayor. Si vas mm. en contratendencia, la probabilidad de pérdida aumenta. Ah. ¿Lo ves? Sí, en sí, sí, si me pasa, si vas... me pasó varias veces. Me está pasando, y ¿no? Es cosa que se te... Exacto, y ahí se te empieza a disminuir la cuenta. Entonces, como él estaba diciendo ahorita, a, a, a no me acuerdo quién era, a Domingo, le estaba diciendo, no importa, entiendan algo, no es participar siempre en el mercado. Es que claro. cuando participes, mm. valga la pena que participando. O sea, tu Ese. negocio, mm. tu, tu claro. trade, tu cuenta vale oro. Y tu oro mm. no entra en cualquier lugar. Entra mm. en donde la probabilidad es máxima. ¿Ok? No entrar por entrar. Exacto, no hagan eso. Porque cuando nosotros ya tenemos esa plática en el bolsillo, no, no se la podemos sacar. empezar a entregar al, al mercado. Mm, sino con verdad. ese dinero ya generado, hay que apalancarse. Entonces, mm. mira, yo al inicio del mes, todas las semanas yo no opero. Mm. Al final de mes tampoco opero. Al uh -huh. iniciar la semana, domingo y lunes, yo no opero. Yo uh -huh. opero martes, miércoles y jueves. Y solo operando martes, miércoles y jueves, logro sacar rentabilidad sobre el 7-8% a la semana. Uh -huh. si me va muy uh -huh. bien. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque yo sé que no tengo que participar en todo lugar. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, busca la tendencia mayor. ¿Sabes cómo buscar la tendencia mayor? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ok, entonces buscas la tendencia mayor y vete a favor de la tendencia encontrando la misma zona y me cuentas cómo te va. Dale, perfecto. Me Muchas gracias. Me contactas por WhatsApp y me cuentas cómo te va. ¿Listo? Muchas gracias. Con mucho gusto. Que estés muy bien, Mariano. Gracias. Listo, traders. ¿Quién más? Voy a quedarme acá otro ratico. ¿Quién más? Porque ya nos vamos al en vivo personalizado en el canal privado élite, miren trader, yo busco de 150 o 200 pips yo gestiono mi stop loss, yo lo voy moviendo, yo, yo prefiero no entrar muchas veces al mercado sino entrar e ir gestionando mi stop loss, es lo que a mí me gusta estoy más tranquilo no estoy frente a las gráficas siempre estoy operando solo dos o tres pares, no estoy entrando en retrocesos no me estoy exponiendo tanto al mercado, no me inestabilizo emocionalmente. Entonces, trade, traders, vayan por, por lo que van los institucionales. Si ellos son los que crean mayor rentabilidad en el mercado, díganme una cosa, ¿por qué razón no vamos a ir a favor de ellos? ¿Por qué razón? No hay razón lógica, no hay razón matemática. Entonces, ¿para qué vamos a ir en contra de ellos? Dime. Perdón, perdón que lo interrumpa, pero tiene toda la razón. Cuando está, Yo quiero operar en el medio, del punto de arriba y el punto de abajo. Y ahí es cuando me sacan toda la plata. <ríe> ahí es, y ahí es cuando te vas para atrás otra vez. Y claro, hago un poquito y resto, hago un poquito y resto. Y estoy así. Y digo, ah, mira, hizo como decía, pero me lo sacó porque querer operar. Exactamente. Entonces, des en cuenta de eso. No operen no, no por operar. Si ya tienen el 20% de rendimiento mensual, ¿para qué más? ¿Para qué quiero operar más? ¿Qué, qué negocio les genera a ustedes el 20%? Ningún negocio, traders. Váyanse a buscar los que hacen, los que venden y compran casas. Les genera el 7% anual. Entonces, traders, corrijan eso. Me contactan por WhatsApp y me cuentan cómo les está yendo con estas correcciones que han hecho. ¿Listo? Súper pendientes a este canal. Voy a seguir haciendo en vivos así para irlos preparando, para irles ayudando con, los que, con lo que más pueda, para que puedan mejorar su trading y puedan mejorar sus resultados. Un abrazo súper fuerte y nos vemos en un próximo en vivo de trading.